veces te han dicho, o tú has dicho, lo voy a intentar. Una de las formas más populares que hay para indicar que queremos hacer algo pero que no queremos comprometernos al 100% es esa, la de intentarlo. Si las cosas se prestan y los astros se alinean y el universo entero conspira para que suceda, entonces lo hacemos. Pero si hay la menor contrariedad, entonces dejamos que falle. ¿Por qué? Pues... Son muchas causas, pero la más interesante es que no hay ese importante compromiso de nuestra parte para asegurarnos que se haga. Verás, si nos comprometemos por completo, entonces los obstáculos que se presenten van a ser superados de inmediato. Es cuestión solo de que nos sintamos un poquito presionados para que aquello que queremos se logre. Lamentablemente es cada día más común la gente que no se compromete con los resultados, que solo lo intenta por quedar bien. Cuando no se puede, pues ya, no se pudo y se acabó. Y tristemente esto es así porque ya no valoramos nuestra palabra. Antes, si dábamos nuestra palabra, se podía considerar un hecho. Hoy en día, prometer algo no obliga. Ya no hay esa necesidad de mantener nuestro compromiso. Y también es por eso que muy poca gente dice no. Es muy políticamente correcto acceder a todo, pero lejos de ser benéfico se convierte en esa losa que cargamos diario y que puede... hay tantas cosas que hacer y tampoco el tiempo que tenemos para ello que seguramente algo se nos va a escapar. Hoy te invito a que hagas el propósito y te comprometas a no volver a fallar. Esto requiere que le des muchísimo valor a tu palabra y que aceptes solamente aquello que de verdad quieres y puedes hacer porque sólo así puedes asegurar que lo llevarás a cabo. ¿Mm? Imagínate siendo una persona sumamente reconocida, porque siempre cumples. Obviamente, la gente valiosa te considerará alguien del mismo valor y actuará y acudirá a ti cuando lo necesite, pero también va a ser recíproca, pues cuando tú le pidas algo, se va a sentir tan comprometida que no lo intentará, sino que se asegurará de que lo tengas tal y como lo pediste. ¿Qué te parece? A mí me da la impresión de ser un magnífico negocio, pues cuando tenga una necesidad, tendré en quién confiar. Y eso me facilitará muchísimo conseguir los resultados que ando buscando. Así que desde hoy, borra de tu diccionario personal esa palabra, intento, y sé en cambio esa, eso que quieres ver en el mundo. Y no lo olvides, soy tu amigo el coach Iván José y ayudo a personas inteligentes y creativas. ¡Vamos tú a crear!